Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy quiero comentarles que vienen nuevos cambios para el canal. Vienen una serie de innovaciones, otra forma de mostrar el contenido, el cual espero que sea de grado para todos ustedes. Primeramente quiero agradecerles porque me han acompañado en estos dos años en los cuales ha crecido el canal. También quiero decirles que llegamos al video número 100 y este video tiene que ser muy especial. primeramente es porque se alcanza un gran objetivo que es llegar a los primeros 100 videos, y de igual forma, lo que se debe hacer un giro, debemos cambiar y mejorar para seguir creciendo. Entonces, la idea que viene en este nuevo ciclo de Dance tiene que ver con videos más didácticos. Temas más profundos que permitan seguir avanzando y creciendo en todo el campo de la matemática y todas las ciencias que la acompañan. Se está trabajando en crear una nueva introducción para el canal, nueva música, más animaciones y de igual manera va a aparecer un nuevo, una nueva sección en la cual hablaremos de la parte de historia, curiosidades. pues ya nos permite comprender la cabalidad de dónde salieron toda esa serie de fórmulas, quién las encontró o qué nacieron y nos permite interiorizar y entender más a fondo todos esos temas. También quiero comentarles que se van a hacer más colaboraciones con otros canales amigos para que sigamos creciendo y de igual forma para que miren este gran universo que y otras, otros temas que pueden ser de interés para general. Quiero aprovechar para darles muchas, muchas, gracias a todas aquellas personas que han creído en este video y cada vez se consolida más y más. Bueno, para bueno, que que este que si les interesa, También quiero contarles que está trabajando en un nuevo atuendo para el desarrollo de los videos. Espero que sea del agrado de todos. Es algo nuevo que estoy trabajando para incorporarlo dentro del canal. Algo más que se ha venido incorporando en el canal son temas de emprendimiento y de crecimiento personal. Estos temas además permiten fortalecer esa parte intelectual, espiritual que hace que nuestras vidas tomen un mejor rumbo. Espero que también todo esto les sirva en su vida. No siendo más, de nuevo les agradezco a todos por estar en este canal y espero que nos vaya muy bien en este nuevo ciclo de Danstein. Un abrazo muy enorme para todos y espero que nos vaya excelente en este gran ciclo.